¡Hola amigos! ¿Qué tal? Les acabo de subir un vídeo de Trust Investing y acaban de publicar o hacer un comunicado especial en las páginas oficiales, así que os lo leo. Eh, realmente es algo que en teoría ya sabíamos y han tardado bastante en dar el comunicado, pero bueno, yo os lo leo. Eh, ya saben lo que opino y lo mucho que creo en esto, pero en fin, eh, yo cumpliendo aquí, informándolos de todo lo que pasa... Así que vamos allá. Os lo leo. Un beso. Aquí lo tenemos. 9 de agosto, hora España, a las 12.50 am. Dice, anuncio oficial. Eh, a Trust Investing, ni siquiera lo redactan bien, pero bueno. Trust Investing comunica a todos que por razones de seguridad y estructuración... De nuestra plataforma, en los próximos días nuestras páginas estarán offline. De esta manera, nuestro equipo técnico podrá hacer todos los ajustes y cambios necesarios para que en breve todo vuelva a funcionar con normalidad. Aclaramos que solamente se trata de un trabajo técnico ya que estamos hablando de seguridad. En breve volveremos para presentar nuestras nuevas páginas. Presentar nuestras nuevas páginas. En fin, agradeceremos la comprensión de todos ustedes. Hasta pronto. Ahora mismo en España es la 1.26. Y, por cierto, este es mi canal de Instagram, por si quieren seguirme. Y Diego acaba de publicarlo hace 16 minutos. El mismo anuncio, ¿vale? En vuestro canal, en Trust Investing. y también aquí lo tenéis anuncio oficial hace 50 minutos bueno, Patrick justo ha puesto confía como podéis ver en el canal de Patrick en el canal de Patrick zona de info vale él también, vamos a ver qué pone Fabiano. En fin, esas son las novedades. Os la dejo, ya sabes, dale like, suscríbete para que estés al día con todas las novedades. ¿Estáis este es muy bien? Buena noche y nos estamos viendo en cuanto sepa algo de esas nuevas páginas. Os lo comento. Un besito. Hasta luego. Suscríbete.